Hola a todos, yo soy Marlon y esto es JUS. Y como pueden ver en pantalla voy a estar jugando un juego que se llama World of Goo Y como dije antes, mi nombre es Marlon Entonces me voy a llamar Marlon Bueno, a medida de que vaya jugando se darán cuenta del tipo de juego que es esto es, es algo extraño, pero es bastante entretenido De hecho yo lo disfruto muchísimo Y ya verán por qué Bueno, dentro del juego controlamos estas bolitas, que okay, yo les digo bolitas, pero se llaman Goose, de ahí el nombre del juego. Bueno, del nombre de las bolitas y pues de su mundo. Y bien, como ven, lo que hay que hacer durante todo el juego es básicamente lo que acabo de hacer. Pero obviamente como este es el primer nivel, entonces es más fácil. Tenemos que construir este tipo de estructuras con los personajes y y hacer que vayan por su tubo. ¿A dónde van? No sé. Por qué se van. Creo que en la historia lo explican. No recuerdo bien. Ya he terminado este juego varias veces, pero todavía no recuerdo. No, no sé. Y bueno en fin, he de decir que voy a hacer estos videos un tanto cortos para, para no aburrirme, ni aburrirlos. Y bien, este juego hace uso de las leyes de la física, supongo que bien. Y de hecho, por eso fue que lo conocí, porque una vez estaba en Taringa y vi un post que decía algo como juegos que usan las leyes de la física, bastante bien. Bueno, no decía bastante bien, pero si sí eran juegos que usaban leyes de la física, entonces, nada, quería volverme culto y lo descubrí y me puse a jugar y me gustó bastante bueno, lo suficiente como para que lo esté jugando en este momento aquí hay algo curioso, ¿ven este cartel? adivinen quién lo escribió bueno, ahorita lo verán pero... Eh, es gracioso pues la primera vez me pareció gracioso y básicamente es como el tutorial que tenemos del juego eh, aquí están pues los consejos que hay que tener en cuenta y pues también como que narran la historia del juego Si es que nos detenemos a leerla Entonces dice De una pequeña grieta Otra misteriosa tubería apareció en el cielo La apertura parecía cálida E invitaba a pasar Parecía que las balls Se preguntaban a dónde llevaría El que escribió los carteles Esta es la parte graciosa Siempre me daba risa bueno, O sea, la primera vez Y pocas de las veces siguientes Me dio risa que el que, que escribió los carteles pues firmará como tal, o sea, como la persona que escribió los carteles y bueno, siguiente nivel bueno, estas son las estadísticas que aparecen en cada en cada vez que se pasó un nivel y pues muestran lo que ven ahí ¿no? la cantidad de movimientos, el tiempo, las extra goo balls, o sea, las bolitas que pasamos de más porque, pues, como dice, es al 8 hay como una meta por cada... por cada nivel y no entiendo por qué este juego se supone que está en español debe ser un parche de fanáticos, porque no está completamente en español, pero bueno hacia abajo, despierta las goo balls dormidas Me gustan las Google's blancas, se ven más bonitas. Yeah. Y creo que con respecto a gameplay, las blancas como que permiten más conexiones entre sí. Por ejemplo, aquí. Una Google negra únicamente se conectaría con las dos, o sea, con estas dos, pero la blanca se conectaría con tres. Eso sí las dejo así de cerca. Creo creo que así funcionan. O, aunque puede que me lo estoy inventando todo, no estoy seguro. Y bueno como decía la introducción del nivel Aquí lo que hay que hacer es básicamente despertar a las de abajo Para tener con quién construir pues la torre hacia la tubería Y listo Necesitaba 8 y ya van 15 Pues en total 15 supongo Entonces bien Pasamos al, al siguiente nivel Iba a decir al segundo, pero el segundo lo pasamos hace rato Hace como dos minutos La tierra se mueve Ah sí, se me olvida Este juego también tiene pues, este tipo de cinemáticas Que pues ayudan más a Digamos que la inmersión dentro de la historia Que a pesar de que el juego parezca bastante estúpido Sí, sí tiene historia World of Goo Corporation is unlocked. Ah, ok. <risa> ya recuerdo esto. Voy a ir a la World of Goo Corporation solo para mostrarles pues de qué trata. Dice: fantástica innovación de Goo Product. Y bueno, ¿vieron todas las extra balls que conseguí? Bueno, extra Goo balls. Todas llegan acá. Y el objetivo de la World of Good Corporation es crear la torre más alta de Goose para participar como entre los récords mundiales de todas las personas que juegan esta cosa. Y no sé si todavía funciona, pero la última vez que lo jugué funcionaba. Y bueno, nunca logré sobrepasar eh, la posición 10.000 o algo así. Pero bueno, es como algo que eh, de tener en cuenta para las personas que, que les gustan esas cosas, ¿no? Y bueno, supongo que jugaré uno o dos niveles más y dejaré el gameplay hasta ahí, pegajosidades y no hay qué que decía después, ah ya entiendo, ya, ya recuerdo esto, y es que la primera vez que jugué eh, ese nivel lo que más me gustó fue la música, pues de hecho supongo que todavía es lo que más me gusta. Y bueno, como pueden suponer, eh, estos engranajes que hay aquí son una amenaza para, para las bolitas. Entonces pues hay que evitar tocarlos. Aunque no sé si puedo evitarlo porque soy muy manco. Aunque este juego no requiera de reflejos. ¡Ay, diablos! Diablos, diablos, diablos, diablos Vamos, vamos, vamos, vamos vamos, vamos. vamos, vamos. No, aquí hice? Oh, eso, eso era lo que quería hacer eh, Las propiedades de las Gooballs, supongo Permiten que, que me quede pegado ahí Entonces es un, un plus Para mí, afortunadamente Hay algo de gameplay Que todavía no he explorado Y es lo que dice pues, precisamente en ese nivel Dice, pop a time bug and go back in time By one move Ok, esas mosquitas que hay acá son las, ¿cómo es que le dicen? Time bug? Y bueno, con las cliqueamos Deshacemos la, la última acción que hayamos realizado eh, Tuve que cortar un momento el video Porque mi computador se estaba quedando sin batería Pero bueno, lo último que dije fue lo de las, las, las Time timebox. Time Creo que se llamaban así Y en fin, vamos a pasar a este nivel Necesito 26 y supongo que conseguí un montón más Entonces no, no me afano Y sí, conseguí 11 más Re bien Me parece gracioso que, que las bolas se salgan del tarrito, y supongo que es porque configuré la resolución de, eh, de la pantalla manualmente. Y bueno, vamos por el último nivel por hoy, y dejamos este video hasta acá. Entonces es el artilugio volador, y ya recuerdo esto, son los globos. Bien. Supongo que jugaré un nivel más Porque esto, pues Son globos y lo único que tengo que hacer Es hacer subir las Las bolitas, entonces no hay, no hay mayor problema Sí, igual estos niveles son como un tutorial Pues son los primeros Pero, o sea, no un tutorial como tal Sino como los juegos de verdad Que son completamente intuitivos Entonces entonces funciona sin requerir tanto tu tutorial, sino que eh, tú aprendes a, de que vas, a medida de que vas jugando. Así es mejor. Aunque cuando eres un desarrollador idiota como yo, pues pues tienes problemas con eso y te toca meter el tutorial a fuerza. Bueno, y ahora sí voy a jugar un último nivel porque no me acordaba que eso era tan corto. Enredaderas Enredate Ok Vamos a enredarnos en estas piernas peludas Y aquí conocemos a las gus verdes ¿Por qué son verdes? ¿Quién sabe? Lo importante es que eh, Tú las puedes quitar una vez puestas Con las gus negras que habíamos visto hasta ahora Y las blancas no se podía hacer esto Pues una vez que tú las colocabas en algún lado Ahí quedaban entonces, esa es la, la única Y, el, sí, y la gran diferencia que tienen esas cosas espero no, come, espero no cometer ningún error Y no caerme De una manera estúpida Ah Y bueno, para quien se lo pregunte, este juego no es exclusivo de PC, creo que hasta está en Android eh, Yo la verdad, donde más me gusta jugarlo es en el Wii, porque está pues por la consola virtual de Wii, pues en WiiWare Aunque no sé si todavía sirva el servicio en línea de Nintendo en Wii, pero sí está por la consola Y... hoy. Le di clic a una de esas inbox sin querer Y bueno iba a decir Que así en no este para la Wii Todos sabemos que aquí mucha gente piratea Entonces pueden descargar el wat y, y no hay problema Ese juego es bastante entretenido pues Me gusta muchísimo Y... No sé, está muy bien hecho Y pues parte de lo que me gusta tanto es la música Especialmente en los niveles avanzados y en los que tienen como, como esa tonalidad épica. Es, es muy bueno. Y listo, necesito pasar dos. Voy a mirar a ver cuántas pasan antes de que se salga esta cosa. Pues antes de que se salga no. Antes de que... Antes de que no, no pueda sostenerse más. Y al parecer son muchas. Y ya. 8 <risas> Pasaron 8 Y ahora sí. Este fue el último nivel que jugué en este pequeño gameplay. En los próximos días estaré subiendo la segunda parte. Así que... Nada. Si les gustó esto. Pues esperen más gameplays. Y si no... Entonces esperen los videos reales, entre comillas, del canal Yo soy Marlon, esto fue yo y nos vemos en otro video